Eso es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a Vamos a inicio con los grupos culturales porque esta universidad es la universidad de la alegría. Acompáñalo. Cuando... Digamos, pienso en la Universidad Pedagógica Nacional, siento que es como un espacio abierto a muchos pensamientos y a mucha diversidad. La pedagógica tiene gran prestigio pues, en cuanto a las licenciaturas y pues, para ser docente, entonces por eso fue pues, que escogí la pedagógica. Quisiera acabar acá y hacer mi posgrado y todo acá porque ya me parece una excelente universidad. Estudiar acá, que eso es una oportunidad que uno a mil tiene, digámoslo así. Ustedes son la esperanza de este país, ustedes jóvenes maestros que han atendido a la invitación de la universidad de venir a formarse en un proyecto a largo plazo, un proyecto que dignifica al país en tanto esta es la única y principal y la más importante universidad de Colombia que forma a sus maestros y maestras. Pues he tenido como... Pues vocación, ser docente, me gusta mucho lo que tiene que ver con la parte artística y demás. Uno se da cuenta aquí pues que va más allá de una teoría y pues que es en la práctica y en la cotidianidad donde uno realmente se da cuenta que, que la universidad tiene trascendencia. Porque tiene mucha aptitud de cultura y de eso, entonces uno se llena de demasiadas cosas, conocimiento, culturas, eh, hasta idiomas uno puede aprender. Padres y madres de familia. Quiero felicitarlos por estar aquí, porque eso significa el interés que tienen por sus hijos e hijas. Tenía una ilusión de que alguno de mis hijos quisiera estudiar acá. A mí me ilusión de, de, de, de ver sueños cumplidos. Y tratamos de formar, porque esa es nuestra labor misional, formar a sus hijos e hijas. Es importante... El hecho de que esté aquí, porque pues, eh, es eh, la mejor universidad especializada en el tema de docencia. Por su capacidad pedagógica y por su capacidad importante de, de que los hijos salgan con buena educación. Que es donde pues, se forman los mejores maestros. Yo quiero que mi hijo sea feliz. Y una manera de ser feliz es hacer lo que le gusta. Lo que viene de ahora en adelante es otra etapa. Bienvenidos universitario, universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.